Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día martes, iniciando nuestra jornada. Que sea la oportunidad para darle gracias a Dios, para encomendar nuestra jornada a la presencia del Señor. Yo quiero invitarlo para que cada uno en un momentico le hable a Dios. Aprovechemos este espacio para encomendar nuestra jornada, para dar gracias. Somos inmensamente bendecidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Vamos a contemplar hoy el Evangelio de San Mateo Capítulo 12, versículos 46 al 50 En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente Cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera Tratando de hablar con él En eso uno le avisó Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo Pero Jesús contestó ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Esos son mi madre y mis hermanos el que cumple la voluntad de mi padre Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, mis queridos hermanos Vamos a contemplar esta palabra En la que el Señor Jesús Pues nos invita a dar un paso adelante La cercanía con Él No está tanto en la familiaridad Muchas veces nosotros Somos muy dados de ese tema De, de documentos, de papeles De esa frase tan popular en nuestra región. es a quién soy yo? Pues mire que Jesús hoy nos invita a un paso adelante. La familiaridad con el Señor está en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que al final nos hace su familia, su madre, sus hermanos. Veamos al Señor que cada día vamos a hacer su santa voluntad. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios, hacemos familia de Dios. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos y un feliz día.